www.musicalelair.net Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos eh, por realizar el sorteo, como lo anunciamos, de una canasta de conejos de Pascua Gentileza del Hogar Ruta 54 de Juan La Case, el Hogar de Ancianos, que bueno durante esta semana estuvieron realizando esta, esta tarea, una tarea que bueno, supone una actividad dentro de lo que es el Hogar de Ancianos, Ruta 54 de Juan La Lacase, y también bueno, para compartir con, con la comunidad. bueno Durante estos días, desde el viernes, que habilitamos el sorteo, muchos de ustedes han participado a través de nuestra página web, www.musicanelaire.net Bueno, de hecho, agradecemos a todos quienes han por allí registrado su nombre y últimos cuatro de, de la cédula para, para participar. Bueno, por aquí estamos viendo algunas de las de los integrantes y las integrantes que el año pasado que estuvimos por allí, bueno, registrando en video también estaban realizando, mostrando un poco lo que es, eh, bueno la tarea del Hogar Ruta 54 que realiza año a año en estas fechas de Semana Santa, pero para compartir también con quienes trabajan por allí, funcionarios y demás que, que realizan a través de, de su tarea también el acompañamiento desde la cocina. Bueno, y un buen pretexto también para compartir con, con nuestra audiencia. Aprovechamos para saludar a todos los oyentes que están viendo esta emisión. Estamos en vivo a través de Facebook, nuestra fanpage, que les invitamos a seguir, musicanelaire.net, así nos buscan en Facebook. Y bueno, les invitamos a que sigan nuestra página. También que ingresen en nuestro sitio web, www.musicanelaire.net. Bueno, varias varias personas que están participando por aquí a través del sitio sorteados.com que vamos a realizar el sorteo, varios eh, oyentes que participaron por aquí, así que, bueno, mucha suerte para todos y gracias por participar. Van a tener la posibilidad de ver en vivo, bueno, el sorteo en el día de hoy. Ahí vamos a, a sortear al ganador entonces y, bueno, suerte para todos. ¿Quién se va a llevar... Una, bueno, una canasta de conejos de Pascua elaborados por los residentes del hogar Ruta 54. Ahí vamos. 3, 2, 1. Se va el ganador o ganadora. Bueno, Claudia Acosta. 997-7. Claudia Acosta 997-7 es la ganadora. Así que bueno, felicitaciones Claudia. La tendríamos que llamar en vivo, me parece, ¿no? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver si nos, si nos atiende nos atiende en vivo mientras vamos viendo algunas de las, de las imágenes del año pasado. Claudia Costa es la ganadora. La vamos a, a sorprender a ver si está por acá. Tenemos el teléfono, obviamente. Los datos, nombre, últimos cuatro de la cédula. Y el teléfono también. A ver si nos atiende, le damos la sorpresa en vivo. Bueno, si no atiende, además está a decir que es la ganadora igual. Y ¿Hola? La... Hola, buenas noches. ¿Claudia? Sí. ¿Qué tal, Darío y Zaguirre? Estamos en vivo. Te estamos llamando porque sos la ganadora del sorteo del Hogar Ruta 54. Ah, hola, ¿qué tal? Ay, qué bueno. Bueno, felicitaciones antes que nada. Gracias. Estamos en vivo. Bueno, y agradeciéndote que hayas participado. Y bueno, felicitándote. Y bueno, vas a tener que ir con la cédula así por el hogar a partir de, de mañana, lunes, a retirar el premio, si te parece bien. Dale, muchas gracias. ¿Te gustan los, los huevos de. los perdón, los conejos de, de Pascua de Chocolate? Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Me han ido mucho que me haya ganado. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias por no. participar y saludos. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, felicitaciones entonces a, a Claudia Costa que nos, bueno, nos atendió en vivo y estamos por aquí dejando el el sorteo, agradeciéndoles a todos que están ahí. Les invitamos, como siempre, a seguir nuestra página, nuestra página en Facebook. Si ingresan en nuestra web www.musicanelaire.net pueden acceder a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Bueno, nos reencontramos mañana lunes en el programa a las 8 de la mañana. Que pasen bien. Hasta mañana. Chau, chau. www.musicalelaire.net